No sé, para el coste la posición de la universidad es hacer explícita nuestra posición, pero como creo que no podía ser además de otra manera, como conseguimos hacer la sociedad, es manifestar nuestra condena más uh, uh, uh, clara o más absoluta hacia los movimientos de carácter fascista que impidan la libertad de expresión, los derechos fundamentales y utilicen la violencia para coartar la voluntad de otras personas. Las sí. mismas palabras en la Muchas gracias. gracias. Pero que no